y ha dicho que no actúa de mediador pero lo ha, lo ha hecho, ha ejercido ya se dice que tres, como mucho tres y nosotros le hemos dicho que cuatro las dos despedidas y dos asesores la abogada y un representante de la federación y ahí está el tema ahora eh. por lo menos aceptar esa reunión y le hemos dicho que no venimos a hablar de si nos permite ir a pintura para explicar allí lo de la huelga, sino a hablar de la revisión de las dos compañeras y bueno, pues nada, ahí se queda han quedado cuatro personas dentro, las dos despedidas la abogada, Neus y el Diego y el Diego Record.